UADC informa. Calidad académica. Durante la celebración del 53 aniversario de la Facultad de Ingeniería Unidad Saltillo, se llevó a cabo la inauguración del ITAP Power Lab, con la instalación de 25 licencias de software para análisis de sistemas eléctricos de potencia donados por la empresa ITAP. Asimismo, se inauguró el Centro de acceso de Inglés y se develó el modelo a escala de una regla de cálculo, diseñada y elaborada por Pedro Rodríguez González, con la donación de material de la empresa Templados y Procesados del Norte. La Universidad Autónoma de Coahuila participó como sede del Congreso Neorobotics, séptimo taller internacional sobre optimización numérica y evolutiva 2019. La edición de este año de Neorobotics se realizó en conjunto con el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Investar Saltillo y se trabajó especialmente en robots móviles y cooperativos, robots de servicio, aplicaciones médicas y agrícolas, técnicas de diseño, control y algoritmos de planificación. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Dependencia de Educación Superior de Ciencias Sociales, conformada por las Facultades de Ciencias de la Comunicación, Psicología, Trabajo Social y la Escuela de Ciencias Sociales, llevó a cabo el cuarto Congreso Nacional de Desarrollo Comunitario, Transformación del Ejido Social. Los asistentes participaron durante dos días en diversos talleres y conferencias en la Facultad de Trabajo Social. Cultura la Coordinación de Unidad Saltillo invita a estudiantes de la Máxima Casa de Estudios y de Escuelas Incorporadas a participar en el concurso de fotografía con temática ambiental El registro permanecerá abierto hasta el 4 de octubre Los trabajos se entregarán en la recepción de la Infoteca del Campus Universitario de Arteaga Y en el Departamento de Difusión Cultural de la Coordinación Unidad Saltillo en Campo Redondo De 9 de la mañana a 3 de la tarde Más información en los teléfonos 844-414-9936, extensiones 18 y 19 O consultar la convocatoria en redes sociales de la Coordinación, arroba, Cus Uadec. Con el objetivo de dar a conocer la fructífera obra del científico Rolando García Boutigue, el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios de la Universidad Autónoma de Coahuila, presentó el libro No está muerto quien pelea, que es una recopilación de 16 textos de autores latinoamericanos de diferentes estilos, extensiones, objetivos y fuentes que es un homenaje a este autor. Rolando García fue un científico con enorme capacidad y honestidad intelectual, que se atrevió a incursionar en diversas disciplinas científicas y en tareas directivas de organización del quehacer científico. Vinculación para desarrollar estrategias de vinculación que permitan el crecimiento y fortalecimiento académico de las instituciones a través de acciones de colaboración en diversas áreas, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, y el rector de la Universidad Lasalle Saltillo, el hermano José Ramón Cubilla Romero, se reunieron para emprender acciones conjuntas, sobre todo en el rubro de movilidad social y ofrecer a la población vulnerable el derecho de acceso a una educación superior de calidad.